Disney es una de esas compañías que lleva años acompañándonos con sus grandes obras y películas de dibujos animados. Sin embargo, desde la aparición de la cultura woke, woke culture, pareciera evidente que la calidad de Disney ha bajado drásticamente en un afán por mantener contentos a sus seguidores a favor de una mirada más inclusiva. Pero ¿qué pasaría si te dijera que es exactamente esta razón por la que muchas compañías podrían estar conduciéndose hasta su inevitable quiebra? Analicemos en detalle qué es el fenómeno Woke y cómo este movimiento se las ha estado arreglando para arruinar alguna de nuestras obras favoritas. En las últimas décadas, la palabra woke ha estado asociada con diferentes movimientos en contra de las injusticias sociales. Por ejemplo, cuando las comunidades negras de los Estados Unidos eran vilmente discriminadas, se utilizaba el término woke para describir a aquellas personas que habían despertado y comprendido las ideas del progresismo y estaban alertas de las injusticias sociales que ocurrían a diario. Es por eso que en el año 2016 el diccionario Oxford incorporó la palabra woke, que deriva de la frase inglesa wake up o despierta a nuestro diccionario. Desafortunadamente, la palabra woke se ha convertido en los últimos años en todo lo que está mal en la industria. Un movimiento que pese a hablar de ser inclusivo y defensor de los derechos de los marginados, ataca indiscriminadamente a aquellas personas que piensan diferente, llegando al extremo de cancelar artistas o dejar sin empleo a docentes por un tweet que publicaron hace 20 años. Dado que la cultura woke ha adquirido una mayor base de seguidores en las últimas décadas, muchas compañías se han adaptado a esta moda cultural para atraer a nuevos clientes mediante diversas estrategias de marketing. Y claramente Disney no dejaría pasar esta oportunidad para impulsar sus ventas, o al menos eso es lo que creían hasta que se dieron cuenta que su audiencia es inteligente y puede pensar por sí misma. Ali! El mayor error que cometen los partidarios de la cultura woke es el querer ocultar y censurar despiadadamente a cualquier persona o compañía que tenga una visión distinta del mundo, buscando que toda la población deba vivir atrapada en la fantasía de lo que es políticamente correcto. Pese a que se plantea como una forma de conciencia política que atenta contra toda forma de discriminación o violencia, la cultura woke discrimina y ataca violentamente a todo aquel que diga que no es parte de ella. Este fenómeno de la intolerancia, producto de una generación de cristal en la que el humor y el entretenimiento tienen que contentar a todo el mundo, han llevado a que Disney haya perdido su rumbo y se convirtiera en una nueva víctima de este fenómeno. Es por ello que lo que al principio parecía ser una iniciativa justa e inclusiva Acabó convirtiéndose en la pérdida del más del 30% del valor de la compañía Y ha hecho que sus beneficios descendieran más de un 6% Mientras que sus suscriptores siguen cayendo por cientos de miles Incluso, si este escenario debería ser alarmante para cualquier compañía Que no buscara irse a la quiebra Disney insiste en burlarse de su audiencia Atentando contra su propio material Como se ha visto en la reciente adaptación de La Sirenita Interpretada por la actriz afroamericana Halle Bailey Pero hagamos un rápido paréntesis Antes de proseguir ¿Significa esto? ¿Que todas las personas que se encuentren en contra de la nueva adaptación de las sirenitas Son racistas? ¿Y deberían ser juzgadas? En lo absoluto Nada que ver La actuación de Halle Bailey es asombrosa Pero eso no quiere decir que la audiencia no sea capaz De ver lo que está sucediendo Basta con analizar los últimos lanzamientos de Disney, o ver la controversia generada por Lightyear, para percatarnos lo que Disney está planeando. Quieren presentarse como una compañía despierta, a expresas del apoyo de sus principales fanáticos. Si el rechazo a la Sirenita Negra se tratara de una cuestión racial, como los partidarios de la cultura woke quieren hacerlo ver, personajes Black Panther, Laren y Nick Fury no serían tan exitosos. Pero cuando una casa animadora quiere plantearnos que su Superman se despertó negro, vegano, gay, proizquierda, feminista, podemos ver lo que las compañías están haciendo. Es por eso que como fanáticos que somos, resulta doloroso ver cómo nuestras marcas favoritas están destruyéndose a sí mismas, en su afán de querer contentar al sector más tóxico de la población. Hace unos meses, la directora general de contenido de entretenimiento, Carrie Burke, ha anunciado su intención que para finales del año 2022 quieren conseguir que la mitad de los personajes de la casa de animación sean lgbtq o pertenecientes de minorías étnicas así que si creías que lo peor había pasado prepárate para ver a mickey mouse transexual o a simba marchando al favor del aborto con cabello de color azul o púrpura desgraciadamente la crisis que está atravesando disney es mucho más profunda de lo que podríamos haber imaginado. Y no solo nos está afectando a nosotros como consumidores, sino a las mismas personas que llevan años trabajando para la marca. De acuerdo a las declaraciones de ex trabajadores de Disney, la empresa ha comenzado a priorizar la contratación de aspirantes LGBTQ+, en un afán de ser vista como compañía más inclusiva, puertas para afuera. ¿Esto qué significa? Que Disney podría estar basando la selección de su personal no solo en la habilidad o el talento que tengan, sino en la identidad de de género de aquellas personas a las que contratan. Esto significa que hoy en día, si eres un hombre blanco y heterosexual en una empresa como Disney, automáticamente llegas a ser un trabajador de segunda clase. Es por eso que en marzo de este año, un grupo de trabajadores de la compañía publicó una carta anónima manifestando su descontento, debido a que no es nada fácil trabajar en un ambiente que no es políticamente neutral. Ya que estoy convencido que algún partidario de este movimiento llegará a este video a sembrar su odio en la caja de comentarios, me gustaría que la idea principal de este video no vaya a ser ignorada. Estar en contra de un movimiento que busca imponer sus ideas no nos convierte en villanos, nos convierte en personas lo suficientemente cuerdas para darnos cuenta que detrás de esta imposición de ideas hay toda una agenda política y económica, de la que pocas personas hablan por el temor a ser censurada. El problema no es que aparezcan personajes LGBTQ ⁇ ni minorías étnicas, el problema es cuando se aprovecha de la confianza que depositamos en una marca para transformar el entretenimiento audiovisual en un mecanismo para el adoctrinamiento. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mi nombre es Christopher Meneses, nos vemos hasta la próxima.